Eh, hola gente, estamos en un nuevo video y en este video vamos a estar jugando unas partidas de Skyward aquí en el universo y bueno, estaremos a jugando unas partidas de Skyward y espero tener, o bueno, ganar algunas ah, partidas ya porque bueno, no juego Skyward hace mucho tiempo ya, como hace dos meses por ahí y esto hemos pegado el Bedwars pero bueno, espero al menos ganar las partidas y que no nos encontremos ni hackers ni tóxicos. Y nada de eso, Y bueno, eh, quería decir eso. Y bueno, eh, empecemos. Vamos. Mm -hmm. Ok, y empezamos la partida. Así que vaya, está a punto de empezar ya. 7, 6. Cinco. ¡Oh! Me di cuenta que este es el mismo mapa de mi video, de de mi primer video de Skywars con la skin de Yachi. ¿Verdad? ¿Verdad? Es el mismo mapa. Bueno... Eh, ojalá ganarla para hacer como, por ejemplo, el remix de ese video O sea, el remake El remake del video y así todo... Por ejemplo, que gané. Por ejemplo, en el anterior video perdí en este mapa En este video capaz que gano en este mapa Cuidado con la gente y te tira de cualquier forma no, es este? ¡Dios! no me piden a mí nah bueno creo que lo del remake fue mala idea decirlo porque al final me morí por ese maldito team malditos que hacen team pero bueno, no importa ok manzanita esperemos que acá abajo vaya mejores cosas eh, Javier ahora mismo la verdad ojo oh, oh, un oh, oh. tipo creo ¿Es que no me tienen por detrás ya ¿Es que acá todo ahora ¿No? la en bolas de nieve ¿Es como en la moda no no no no no no pero hace ¿Pero qué hace este? Descansa en paz ¡Ah! Me viene uno ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? No ¿Por qué hice eso? Pero descansa en paz Dios Me va, me va, me va a matar ¿eh? Lo sé Y lo presiento A ver Voy a escapar por aquí Voy a hacer esto No sé si va a funcionar Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, soy buenísimo, soy buenísimo, lo maté, uh. soy sí, increíblemente buenísimo, ok, vamos a ir por aquí, uh, bien, no, gané, gané, bueno, GG, cuota paz, que esa partida la verdad fue muy, muy cortita, esperemos que esta no sea igual, si es que no la hago, corta. porque... Estuve luchando a diestra y siniestra en esa. Ojo, que podemos hacer algo bastante... Bastante... No sé... voy por así decir, decirlo, porque podemos ir aquí. nos quipamos el hacha, rompemos los dos cofres. Y vendrán... Y vendrán estos tipos. Nada. No es tipos. No tipo. aquí. El tipo, se, el tipo va a tirar una perla de dónde. Es que, nada más es que es imposible cuando los dos te tiran con... ¿Sabes qué? venís para acá Tú, ven para acá Tú me empezaste a tirar Tú empezaste <ríe> Se cayó Se cayó, no, no, no me la puedo creer Se cayó Dios mío, bueno, ya no importa Eso no importa, porque no, no importa Lo que importa es matar al... Señor Maxi Hola, señor Maxi por lo lamento, pero usted debe morir Iro. Adiós señor Maxi <risa> El Maxi <risa> Bueno, eso no importa Ahora mismo hay que ir al centro Y empezar a ruchear a diestra y siniestra Uh, acá hay un tipo. Nah, no me la puedo creer Están haciendo el team de la De la vida No saben dónde está No saben dónde estoy No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Ah, bueno, acá hay un tipo Que lo voy a tirar Oh, me mira, conté. Uh, uh, uh, uh, uh. uh, bien, bien, bien. Ok, viene Faco gamer. ¡Oh! Este es el último tipo. Este es el último tipo. Música épica, por favor. Vamos. No. Mira. ¿Pero por qué pega con el bloque? Uh. Uh. ganamos la partida GG pa no me la creo que ese tipo se haya muerto de esa forma Faco Gamer ha muerto caído Faco Gamer murió porque se cayó por poner un bloque en su misma cara nada, ¿qué le pasa a este men? O sea, ¿qué me pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu intención de venirme de esa forma? ese rush O sea, no sé qué tienen esta gente Que te vienen con ese rush Nah, y tú, y tú, y tú, y tú tenés el kit de los huevos Y tú tenés el kit eh, Ese tipo tenía más lag Que, que no sé qué era, Pero bueno Ok, este tipo quería ser pelada de altura Pero lo que no sabe Es que yo lo puedo matar con simples bloques adiós ok me viene anonymous me viene anonymous anonymous no ¡Anonymous! ¡Anonymous! ¿Me puedo me puedes ayudar <ríe> Bien. me dan acá atrás que venga que venga tengo, poca, tengo poco tengo pocos bloques no vamos no, no voy a morir vamos a morir me la meto, anonymous uy lo siento, lo siento chicos, tuve que hacer eso, porque el tipo así no, si no me va a matar Necesito un casco Necesito un casco, urgentemente No sé dónde se habrá ido el Anonymous No, no, no lo sé, no sé de mí, ¿no? No sé dónde puedo hacer... ¡Ah! Ahí está, Anonymous Anonymous es un poco tonto, eh, piensa que no lo he visto, pero yo sé que está aquí El Anonymous está ahí Anonymous Anonymous está ahí, pero a mí no me importa. Yo voy, a, eh, yo voy a pasar de él porque Anonymous... No quiero que me hackee. No quiero que... Es que Anonymous... Como que me da ansia de matarlo porque... Es Anonymous. <risa> ¿Cuántas veces cuántas veces dije Anonymous? ¿Cuántas veces? Ok, lo que vamos a hacer va es a ser esto. Es que es tonto, es que es tonto. Anonymous. Anonymous. ¿Cómo...? De hecho, lo pudo haber matado desde el inicio Tal De mierda, creo estaba viniendo Chris Uy La hice buenísima, la hice buenísima Me escapé de alguna forma Ok No por aquí No, viene Chris Ah Chris tú Chris Ah no ¡No! Bueno, eh, esa partida la perdimos por culpa del malito de Chris, pero bueno, no importa. <risa> Igual Chris la jugó muy bien, eh. Sí. Chris la jugó buenísima. Pero no sé cómo perdí arte. Pero bueno, ya no importa. Ok, nos ponemos no, esto no. aquí, esto acá, acá, acá, acá Ay, no mames. Soy malísimo poniéndome las jota Bueno, uy, este tipo va a morir. Este tipo va a morir. Mejor me hubiese quedado callado, ¿no? Pero ya, no importa. Ahora lo que hay que hacer... <risa> <risa> ¡Ay, pero qué idiota! Ok, y nos haremos esa partida aquí, de. ¿What the fuck? ¿Por, qué te... ¿Por qué está negra mi celda si mi celda si es blanca? No es gris, ni negra. ¿What? Eh, no, no, no sé qué acaba de pasar en mi cerebro pero recuerdo fuertemente que en este mapa en todas las islas, en todas había un, un, un cofre secreto y ahora no lo pillo o sea, no lo, no lo puedo encontrar no, no sé si si recordé mal o no sé qué pasó ¡no! ¡La ya, ok, eso ignorémoslo, ok es que Dios mío Qué, qué maldito asco la verdad qué maldito asco sinceramente pero bueno, no importa pues porque no la mayoría de objetos de acá en el universo ni los ocupo porque siento que no yo quiero jugar a, al estilo lucha, al estilo agresivo no quiero jugar al estilo al estilo de pociones ni nada de esos estilos no quiero jugar a esos estilos no no Muerto. Uy uy uy, uy, uy, uy, uy. Casi muero. Dios. Ok, vamos a hacer puente para acá. Y más hay más. Ay, claro. Es que claro, es que, ¿ven? A mí no me gusta jugar con esos estilos así de, de ocupar cosas como los, las bolas de nieve ni nada. Esa, esas cosas no me atraen. No es que no sea de mi estilo, es que no me atraen. No me atrevo a jugar con, con esos ítems. Con esos objetos no me. No, no me interesa. Ok, ¿y qué está haciendo Fabrifano? What the fuck? ¿Qué está haciendo Fabri? Señorcito Fabri. No sé es qué está haciendo. Con su vida ahí, pero, pero bueno. Bueno, te sería más fácil hacer esto, ¿no? Este tipo cree que no iba va ¿no? Para fuiar. Doble ¿Cómo hacer una doble kill en dos segundos? Mata si está viniendo un tipo a la base. Esperemos que no sea de lo... Y se quema, y se quema, y se quema. Es que no me la puedo creer. No, y me. Y me quito daño. ¡Ay, Dios! de vida de vida Toma. Uh, uh perdonen perdonen dije que no las iba a ocupar pero las tengo que ocupar ok agus pro si yo agus se va a morir se va a morir porque yo lo digo agus no no no no no me está haciendo lo mismo que yo le hice me está haciendo lo mismo a tomar, agus no me puedes hacer nada no pues sí, la verdad es que sí me puedo hacer algo. Pero no. ¿Qué? ¿Qué? Pero no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron esto? O sea, el señorcito Agus me mató de dos corazones. No, no, o sea, no sé qué acaba de pasar ahí. Me mató, o sea, me quitaba dos corazones, ¿no? me mató de dos corazones, sino que me quitaba. O sea, me quitaba muchos corazones. Y yo quedé como un pero era porque. Ahora que me estoy... ahora que estoy reflejando, reflexionando mejor dicho ya pantalones, por eso me mató en, en... ¡muy poco! ¡Ah! Ya entendí qué pasó Lo que pasó fue que el señorcito Agus, eh, o sea, yo tenía poca... no sé por qué le digo señor a, lo, a, lo, a, lo, a los tipos, pero bueno Bueno Resulta que el, eh, que el que Abus me mató porque yo te, no tenía pantalones Igual que ahora, ¿ven? Estaba literalmente así eh, Y me están viniendo y no me dejan tiempo ni de explicar Hola <risa> Lo maté de una forma muy lata, por así decirlo Pero bueno, eh, que no me culpa este tipo está más afecado, que no sé qué, iba más gladiado. Pero bueno. ¡Mira! ¿Vieron el, Vieron el nombre, estaba ahí en el, en el cielo. Eso significa que, que estaba volando. O sea que tenía este todo que hasta se quedó pegado hasta en el cielo. What the fuck. Qué, qué pego. Ah, y me está viniendo este tipo. Que se cree lo más. Amigo, amigo, amigo, no sé cómo sobreviví ahí Dios No sé cómo sobreviví ahí, pero sobreviví de una forma muy celestial Sobreviví a una forma Bueno, ya ya, ya voy a terminar la partida Bueno, ya esta va a ser la última partida Porque ya llevo ya como unos 20 minutos grabando Y en la mayoría de las partidas me caen como todo pene Pero bueno ok ya eso no importa no importa que me caiga lo que importa nomás es que lo estoy haciendo es lo estoy divirtiendo no olviden dejarle su like su suscribirse bueno activar la campanita todos ya lo saben aunque no me gusta mucho decirlo porque siento como que hago spam y no me gusta hacer mucho spam porque porque no se sé, siento como que está muy mal visto el spam cierto yo bueno eso siento yo pero youtubers están capaz que les gusta hacer Mola. Amigo, pero es que la tarde sí. Te... Y bueno gente, espero que les haya gustado el video eh, Espero que se hayan divertido conmigo Con estas partidas de Skywars Que gané una, gané una Creo que gané una, o creo que gané dos No, no lo sé, ya no No me acuerdo, pero bueno Gané, gané como dos o O una partida, pero al menos los hice divertir Díganme que sí los hice divertir, por favor y bueno eh, quería o sea también si se preguntan que por qué estoy con otra skin de mujer es porque esta cuenta no es mía si se pueden dar cuenta me, me llamo ahí ahí aparece en el scoreboard aparece ahí pelotuda o sea este este este esta cuenta es de de, de guille de una amiga de youtuber también que les recomiendo que se vayan a suscribir a su canal y bueno eh, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video, que los haya hecho reír, y eh, pues sin nada más que decir, nos vemos adiós